Mi mente está enferma uh, Creo que es necesario Llamar a un hospital Ya solamente me logran entretener las letras Cuando suena no puedo evitar partir la instrumental Musas me hablan al oído Musas me hablan al oído Me piden que escriba lo que significa estar vivo este pedido Para mí se torna algo irónico cuando en mí lo muerto es lo único que está vivo Encerrado entre cuatro paredes cuatro paredes. Con un boli y mi libreta alcanzó la paz La escritura logró atraparme en sus redes Me dice que le gustó y que no me va a soltar Decenas de libretas llenas de letras Buenas o malas no puedo definir en sí Yo quería dominar las letras Pero ellas acabaron por dominarme a mí Mentes en blanco, papel en blanco, pero los tengo como prueba en el sinsajo. Sabores amargos y deliciosos tragos Tengo las musas a mi merced y ustedes preocupados Estoy en una ruda ruleta rusa, eso es el deseo de mi ser con letras crudas Varias preguntas, respuestas ni una Intento ser mejor que ayer y sigo teniendo las culpas Como multas en cada esquina de las habitaciones Camina solo y recuerdos como tren en estaciones Discusiones, discusiones, cigarrillo y decepciones Desamores, obsesiones, yeah. temores y rencores He querido lo que odio, de ahí seré mis <risa> frases Ya pasé tu fase, yo no, no olvido, olvido lo obvio. obvio No vivo de críticas yeah. ni elogios, parce yeah. La mejor letra sale en tiempos de insomnio Mentes ya corrompidas Que en este laberinto no encuentran salida Muriendo en cada verso que redactan Así encuentran el significado de la vida que no van en la piel, pero no se borran del alma Hasta ahora esta tormenta no consigue calma Demasiada hambre y nada logra saciarme Utilizando tintas que acaban por ser sangre No busques un trasfondo, solo soy lo que ves Mi sangre es tinta y mi cuerpo es de papel Letras, rimas, poesía en cada parte de mi ser Que están protegidas bajo una capa de piel Cuando empiezo a redactar, no no hay quien me pare Ocasiono tanta guerra en letras que me envidia Ares mi mente no genera letras, las letras me generan Al redactar estoy consciente que hasta los dioses me veneran Me destruyó por dentro, recuerdos Cada uno como Dante en su inferno. Sentimientos, nada acuerdos Presente con molestias y mañanas inciertos Agobios por dentro, se está vacío el pecho Pensamientos repletos, me siento boca abajo en el techo Varios hechos, ninguno ha sido cierto No quiero caer, no quiero empezar de nuevo Mi cuerpo frío, pero mi mente un horno Varios problemas, ahora, ahora solo adornos Cerebro en ruinas, sentidos en escombros. Esta puesta va por mí, lo siento por todos. Todo un laberinto, confusiones frecuentes. A veces blando, pero a veces fuerte. Sus trastornos juegan con mi suerte. Maldición, benditas en las mentes.